¿Tiene mucho tiempo así abandonado? Oiga, mucho sea, tiempo. Mucho tiempo tiene eso. Entonces, eso está mal, porque eso uno no pone ni bañarse por ahí, porque eso no es mierda y mierda. Eso tiene un año y pico en ese tema y no lo arreglan. nada. Tiene como un año eso así ya. ¿Y nada pasaba por aquí? H3? No, no ha chequeado y nada no pasaba por aquí. Entonces, hay río, entonces contaminado. ¿Cómo hacen ustedes entonces para ir a bañar eso? No, nosotros tenemos que bañar el agua arriba. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.